14 horas, 14 minutos. Estás en el magazine, estás en el mundo del tenis con Andrea Versace. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra corresponsal. Hola André. ¿cómo va? Hola Cari, ¿cómo están? Muy pero muy bien. ¿Vos cómo vamos? Muy bien, activa como siempre, raqueta, no, pelota, raqueta, pelota, raqueta, que hace un montón que no los decís. Pelota, además, pelota, raqueta, raqueta. raqueta. Exacto, que fue nuestro principio, <risa> el, el principio de, de, de, de todo, de este mundo del tenis. Ay, este, bueno. No nada, les decía que estoy mirando todos los programas, la programación de Mix por YouTube. Quiero ah, felicitar ¿viste? a todos los programas nuevos, vi Mujer a, mujer a Mujeres, ¿no? Mujer a Mujer, vi todo, vi todos los chicos, ya ah, radio. Así que, nada, <risa> la verdad que qué equipazo que tenemos, felicitar a todos. Sí, Tal bueno, cual, Cari, no, no por favor, a todos, bueno, sí, todos aquellos si quieren este ver todos los programas, ver todas las notas que se hacen, en YouTube, ahí estamos en Mix Magazine, por YouTube, búscalo que vas a ver todo lo que te perdiste de ver. <ríe> Así es. Claro, lo que te perdiste de ver o que por ahí estuviste ocupado y dijiste, uh, me perdiste el programa. Ah, ta, ta ta ta ta YouTube, buscamos Mix Magazine y ahí tenemos todo. Tal cual. Bueno, André, muy movidito lo tuyo veo, ¿eh? Sí, sí, sí, bueno, tengo un movimiento, la semana que viene tengo más movimiento, pero bueno, vamos a ir parte por parte. Bueno, eh, estuvimos la semana pasada hablando del Master 1000 de Mónaco en Montecarlo. Carlo, eh, finalmente el ganador... Fue este muchachito que yo le hice, vos sabés que en la pandemia leí, le hice una breve nota, después vamos a Ajá. poner la foto, ¿sí? en, creo que fue en Miami, sí, en Miami, si no me equivoco, y estamos hablando del de ruso Andrei. Rulev, quien venció a Holger Run por 5-7-6-2 y 7-5 en la final de este Monte Carlo. Vos fíjate esta foto que yo estoy poniendo. Eh, eh, a ver, si bien es su título número 13 y fue el primero que ganó en categoría Master 1000, viene. Dos, vienen los Challenger, vienen 250, 500, Master 1000 y después, bueno, los Grand Slam. Bofi se tiró a llorar al piso y cuando se paró ah. no podía hablar con quien le hace la nota y cuando ni bien finalizan, siempre hay una persona que va y le hace la nota porque estaba quebrado en llanto. O sea, eso lo demuestra todo, así que me alegro mucho. ¿Qué edad porque tiene, realmente es este... André, aproximadamente? ¿Qué edad tiene? Te digo, André tiene exactamente 23 Claro. Sí, ya te digo. Es muy, muy fuerte, eh, hay... ¿no? Muy joven, muy fuerte ganar este gran torneo que para los... Perdón, tenistas, 25, 25, corrijo, 25, 25. Que para los tenistas es importante, Pero... ¿viste? Más todo... Es que muy importante... Pasa, ¿no? exactamente, es de Rusia, también estuvo limitado por muchos torneos, por el tema de la guerra, eh, es muy, eh, yo te digo, yo que tuve la oportunidad de tener conferencias, muy correcto, tiene un gran tenis, muchas cosas para mejorar, pero realmente mereció ganar este torneo Andrei Rublev. Y no nos olvidemos de Rublev, de Siner, del Caraz, de todo cuando dice, bueno, cuando se el victory, eh, digamos, eh, cuando ya Rafa no esté, cuando Djokovic no esté... Eh, el tenis continúa porque hay mucho futuro en el tenis y se juegan unos partidazos. En la semifinal este, jugó eh, Andrei con, este, con Sinner, con el italiano, sí. y fue un partidazo mejor que este todavía que la final. O sea, hay calidad, así que bueno, eh, felicitaciones a Andrei Roulev. nos alegra un montonazo de que haya obtenido el primer título en Mónaco que se lo entregó el príncipe Reinero. Mira, hablando de Carolina de Mónaco, de todo, <risa> eh, el príncipe Reinero e hijo, obviamente. Alberto. No, es Alberto, no es Reinero, es el Reina Reinero, porque jugó en el Kurt que se llama Reinero, porque cada cada cancha tiene nombre de los príncipes eh, bueno, en esta oportunidad eh, se le entregó el príncipe Alberto de Mónaco buenísimo, así que el hermano bueno. de Carolina el, el, bueno así que bueno eh, bueno, si sí, continuamos con ah, bueno Aparecés, diosa de está diosas Gabriela, <risas> vos viste, eso yo la vi personalmente pero yo quiero saber qué hace Gabriela para estar excelente, no, no, muy linda acá está con Gisela Dulco bueno, le contamos que las chicas están entrenando, que creo que estaban en Miami, porque van a estar en Roland Garros jugando eh, el, el torneo de leyendas, que es? es un Ajá. torneo donde convocan a todas aquellas jugadoras que llegaron a, siempre a una gran instancia, el año pasado eh, llegaron a ser finalistas, así que bueno, yo creo que las chicas van para la, re, para la revancha. Así que bueno, confirmado, va a jugar el torneo de leyendas, o sea que es un torneo con todas las leyendas, Gabriela Sabatini con Gisela Dulco, dos grandes jugadoras argentinas que van a estar en Roland Garros, bueno, va a estar esta chica también, este... Eh, eh, junior, bueno, después de los Junior vamos a hablar, pero Gabriela este, va a estar ahí con Gisela, pues sube videos muy divertidos cuando están entrenando, así que no se lo pierdan. Esto es estar están más allá, redes ¿no? Sociales. Eh, más allá de todo. ¿Cómo? Esto es cuando ya ellas consagradas profesionalmente, están más allá de todo y empieza este disfrute y no tanta presión de los torneos, de estar en el ranking, ¿no? Eh, por eso Está. los videos, por eso todo, ¿no? Acá creo que están disfrutando 100% de, de, de esta profesión. Este es completamente lo cierto. Es como decir, bueno, vengo a jugar relajada y ya es diferente. Bueno, no te digo que el, el año pasado llegaron a ser finalistas ganaron claro. con, con las italianas, eh, perdieron con las italianas, pero igual este, juega muy bien, Gisela está en gran estado, Gaby también, o sea, <risa> eh, realmente hacerlo bajo presión, no, ten no teniendo presión, como bien decís, Cari, es un punto, es un factor, es un Tal factor cual. positivo en el rendimiento del juego. Tal cual. Bueno, seguimos en bueno. el mundo del tenis y con más información de Andrea Versailles. Bueno, comenzó Barcelona. Eh, de hecho, recién acaba de ganar Carlitos Alcaraz, que fue, bueno, que no jugó eh, Mónaco. Eh, por eso, ojo acá, que apareció Carlitos, aparecen otros personajes. Eh, bueno, eh, Carlos va a defender título. Eh, acá, bueno, es una foto, es el conde de Godó. Eh, en el Real Tenis Club de Barcelona, en esta foto, yo viste que muestra un poquitito cómo son los clubes, este es un club más clásico, tipo Land Tenis, eh, es el Real, eh, acá, acá lo vemos, a Estefano Sisipaz, que es otro gran candidato, a Casper Ruth, que ganó dos veces en Argentina, eh, y a Carlitos Alcaraz, que lo tuvimos. Nada, Hace unos meses acá y no, también en la Argentina Open Va a defender el título Bueno, lo está haciendo bien porque recién acaba de ganar Y así que, bueno, eh, va a estar Nova Djokovic. Ah, ¿qué pasó con Nova Djokovic? No conté, Nova Djokovic en, en Barcelona En Barcelona, perdón, en Mónaco Perdió en primera ronda Así Ajá. que, nada, cuando todos lo daban como que Claro, bueno, va a ser ganador. el ganador el, el que va a ganar y nos quedan todos, bueno, sí ah, se abrió la chance, se abrió el cuadro, y también, bueno, ah, no vamos a sacarle mérito a Roulette, pero bien que se pudo abrir el cuadro, y bueno, si no tenés a Jokovic, no tenés a Nadal, no tenés un montón enfrente, eh, es mucho más fácil con un buen tenis. Eh, por otro lado, hablando de Rafael Nadal, nos, nos, nos avisó que no jugaba Barcelona, Ajá. para mí, el próximo no lo va a jugar, yo... Creo, no sé si va a jugar Roland Garros y si lo juega, yo creo que lo juega y viene en retiro porque, si bien se lo ve entrenando, todavía no entra a competir. Claro. Hay una gran. Este, es duda otra exigencia también, ¿no? Más allá de del entrenamiento, ya entrar en la competencia, ¿no? De, de claro. Tenis, es otra cosa. Aparte, el Gran Slam es a 5 sets. Claro. Entonces, este, bueno, por ahí él gana en tres, pero no es lo mismo que jugar a tres sets que si ganas dos ya estás. Es otro el cansancio, bueno, evidentemente está cuidando. A mí me parece inteligente el, el deportista que no, no, no se sigue deteriorando y dice, bueno, mira, yo quiero tener calidad de vida, que lo hemos hablado un montón de veces, entonces prefiero abandonar mi carrera, porque a ver, son todos treinta y pico de años, y cada vez se extendió más la carrera claro, de los tenistas, claro. antes se retiraban más jóvenes, entonces por lo menos cuido, y después el resto de mi vida tengo calidad de vida, y no romperse y, y después padecerla, padecer claro. con médicos, con tratamientos, con un montón de cosas, entonces bueno, que fue un poco lo que hizo eh, del podre, Decir, bueno chicos, no puedo manejar más, tengo que buscar otra alternativa. Pero igual, ya saben que, para los que nos, nos vieron la vez pasada, va a haber un eh, se va, va a entrar en el abierto de Estados Unidos, y hasta donde, de su cuerpo, su rodilla, perdón, uh -huh. va a jugar a manera de despedida, que con Cari no estamos de acuerdo, que pensamos que tendría que haber hecho dos despedidas acá, pero claro, bueno, hizo, hizo una despedida acá en Argentina, <risas> y otra en, en los Estados Unidos, que es donde le ganó el abierto en el 2009. Bueno, yo quiero más. Exactamente. Bueno, seguimos. quieres más información? Ah. Ah, esto le quiero contar. Recibimos Contame. una invitación. El martes 2 de mayo eh, voy a estar en la presentación del libro de Norma Bailon. Eh, eh, realmente estuve hablando con María Luz Marín, que es la eh, autora del libro. Bueno, ¿quién es Norma Bailon? Porque realmente los contemporáneos calculan que, que ya en 1966 ella era... Una, es una tenista argentina, fue la primera jugadora de, eh, de, de la, la Fed Cup, o la que ahora se llama Billie Jean -Kick. King Cup fue la primera capitana del equipo argentino, fue la primera deportista en recibir un olimpia de oro, muy amiga de Billie Jean King Cup, en todos los torneos de todo el mundo la invitan, tiene 80 años, yo la veo, la veo, la conozco a Norma, de hecho tengo una anécdota porque ella aparte habla muy bien inglés y alemán, entonces cuando falta un traductor ella está en las conferencias de prensa y me acuerdo creo que era con Copa de David si no me acuerdo yo la tenía al lado entonces este agarre y me dice habla muy bajito pero no, no no era como que el micrófono no funcionaba muy bien yo estaba no me acuerdo con qué, qué tipo era que estaba haciendo notas pero ella está ahí es la primera que llega al club y la última que llega a, y la última que se va una trayectoria jugó con las mejores de esa época y bueno así que en el centro naval de olivos va a ser la presentación según si pinamarense escucha esto sí. cari porque eh, invitación de la autora y de la editorial si algún pinamarense está en Buenos Aires el 2 de mayo, porque va a ir otras personalidades, va a ir Guillermo Salatino, van a ir este... Otros deportistas que dijeron que eran sorpresa y quieren ir a esa presentación, que es a las 10:45 horas, me pueden contactar acá por, por las redes sociales o por el Instagram de Mix y demás, y yo los puedo anotar una lista para que ingresen a ver la presentación del libro, por si pueden adquirir o quieren adquirir el libro y quieren que Norma se lo firme. Buenísimo. Así que quien quiera ir a la. tengo Me dijo Andrea, por ser Mix Magazine. La gente que quiera ir puede ver y puede ver también la conferencia de prensa. Así que bueno, Bailon, Norma Bailon, por la genia de María Luz Marín. ¿Sabes quién es María Luz Marín? Es la esposa de Eduardo Pupo. Eduardo Pupo es el que hizo el documental de Netflix, ¿serás todo lo que se deba hacer o no serás nada? de Vilas. Eh, ese obviamente documental. la parte técnica está aparte de él. Eh, en el libro el, está el epílogo. O sea, al final lo cierras a latino y el principio lo escribe Billy Jean King, la, la este, que también está. Eh. Como norma divina, van viajando por el mundo, tienen una energía que, que es impresionante. Así que, bueno, 2 de mayo estaremos ahí, vamos a estrenar mi. Ahora, ahora me viene a buscar la espuma, ¿eh? A ah, bien, la bien. Vamos, o sea, debutamos con la espuma de mix. Ahora, ahora termino que tengo que. Antipoc. Pude ayer. Sí, sí, sí, eso. Está, yo digo espuma. Eh, ahora, a partir de ahora, voy a tener micrófono acá. Muy bien, muy bien. Así, bueno, André, muchísimas gracias. Así muchísima que, bueno. Ah, falta una foto, no sé si. Sí, está no la, la chicas. tengo, no eh. la tengo. ¿La tenés? No. Ahí está, muy importante. Ahí está. Bueno, importa. Eh, contamos que finalmente la selección argentina de tenis, las chicas, eh, fueron a jugar los playoffs de la Virgin King Cup y ganaron, Cari, escuchá, Te de escucho. 15 partidos ganaron 14 Casi wow. invictas. Vamos a mencionar a las chicas. Julia Herrera, Martina Capurro, eh, Berta Bonardi, Guillermo Naya capitaneada por Mecha Paz y acompañada por Flor Lavat, la vicepresidenta de la Asociación Argentina de Tenis. Quiero decir, de que se recuerden que se había bajado Nadia Podoroska porque se está resguardando para Roland Garros. Paula Ormechea por temas personales. Y eh, ¿Quién más se bajó? Eh, y Nadia Podoroska. No, Nadia Podro o, o sea, se vean bajado de las principales. Si Mecha me debajo por la galera dijo, van estas chicas. Escúchame, Cari, de 15 partidos ganaron 14. Maravilloso. Ah, vamos a felicitarlas. Así que en noviembre subieron. ¿Cuál es el playoff? Estábamos fuera de. Eh, fuera de la Copa. O sea, habíamos, habíamos como habían perdido las últimas veces, entonces no, acá se sube como para tener chances en noviembre de poder clasificar. Eh, así que bueno, vamos a ver si va a ser local o visitante. Así que bravo las chicas, vamos a Argentina, donde uno menos esperaba, estas chicas dieron todo y ganaron. Qué y genia, ganaron qué realmente genia. a los playoffs. Qué genias. Bueno, a ahí está la foto, André. Sí, sí, lo sí, ahí, está, ahí están las chicas, ahí están las chicas, ahí están las chicas, perfecto. Así que bueno, Cari, eh, me voy, sigo cubriendo Barcelona, ganó Digo Schwarzman en Barcelona, Ajá. Eh, pero recién arrancó hoy, así que bueno, todas las novedades lo vamos a... Este, a tener, eh. ahora vamos a subir en el Instagram, yo la te voy a pasar, a ver qué les parece cómo está vestido Carlos Alcaraz, la remera ah, de Alcaraz, bueno. últimamente la moda, los outfits, en el en el tenis, te digo que hay una competencia, leopardo, otro, nada que en ver con la época de Norma en todo, en el fútbol así que también así vamos, vale, vamos a subir, ahora la vamos a subir, no Dale. la mostré, no vamos a mostrar, la vamos a subir al Instagram, vayan todos al Instagram y den like, ¿eh? y vayan a YouTube. Bueno, así que bueno, André, cariño nos Martes. Como siempre, todos los no, martes. Por favor. Te mando un beso grande. Chao, chao. Un beso. Buena semana para todos. Chao, chao. Así pasó Andrea Versailles y el mundo del tenis. que a tener magazine. Se viene Impacto Inmobiliario. Gisela Costa y mucho más. Último tramo.